Buenos días, soy Juan Felipe Velázquez y hoy estamos de nuevo en el cuarto de hora con el dermatólogo en Medellín, nuevamente con la doctora Andrea Vargas. Buenos días, doctora Andrea. Buenos días, Felipe. Eh, doctora Andrea, vamos a hablar hoy de un tema que es muy importante en dermatología, que es la psoriasis. ¿Por qué es importante hablar de psoriasis? ¿Por qué es importante eh, la psoriasis como enfermedad en nuestro medio, en Medellín? Bueno, la psoriasis es importante y básicamente ocupa un puesto muy importante en la dermatología porque ha sido una enfermedad descrita muchos años atrás, sí. casi pues que una enfermedad legendaria en dermatología a la cual se le ha hecho muchas investigaciones y a la cual se le ha puesto mucho énfasis en la atención de pacientes. Esta es una enfermedad relativamente frecuente en la población. No mucho, pero sí relativamente frecuente podrían estar afectados, un 2% de la población colombiana aproximadamente. Eh, pero esta afectación, aunque sea tan un pequeño porcentaje de la población, los pacientes afectados eh, sufren un fuerte deterioro en su calidad de vida. De ahí pues la importancia de que la tengamos presente. Bueno, eh, me parece muy importante que eh, le dejemos claro a las personas que vienen a escuchar estos audios eh, cuál es la manifestación principal de la psoriasis qué se van a notar ellos en el cuerpo en caso de tener psoriasis bueno la psoriasis es una enfermedad inmunológica es decir que el sistema inmunológico el sistema encargado de protegernos y defendernos contra infecciones y cáncer en este caso en esta patología está alterado y ataca algunos órganos como la piel y las articulaciones principalmente. Por lo tanto, las principales manifestaciones van a ser en estos órganos, en la piel y en las articulaciones. En la piel podríamos encontrar lo que nosotros eh, médicamente llamamos placas y que corresponden a unos parches o engrosamientos de la piel rojos eh, o rosados con una escama, una escama que típicamente es bastante gruesa, seca y una escama muy adherida. Estas partes pueden tener distinto grosor y pueden comprometer varias partes del cuerpo. Típicamente los codos, las rodillas, las áreas extensoras del, del cuerpo, el cuero cabelludo podrían también tener afectación ungueal con daño de toda la placa ungular eh, podrían tener también compromiso generalizado y algunas otras variantes pues más específicas y desde el punto de vista articular las psoriasis puede tener eh, incluso destrucción articular pero también inicia con algunos dolores leves que a veces no ponen pues pasan casi que desapercibidos o no lo relacionan con la enfermedad entonces son eh, las lesiones clínicamente son parches el paciente que típicamente está afectado es un paciente que tiene unos 30, a 50 años de edad. Ese es el principal pico de incidencia. También existe otro pico en la adolescencia y otro pico en la tercera edad. Pero los principales pacientes son justamente los adultos de, de bastante actividad laboral eh, que pueden llegar, como lo dijimos antes, a alterar su calidad de vida. Bueno, eh, ¿qué factores hacen que aparezca la psoriasis o qué desencadenantes tiene esta enfermedad bueno esta, esta enfermedad se ha considerado en algunos casos eh, hereditaria muchos de los pacientes tienen antecedentes familiares un 40 o 50% de los pacientes tienen algún pariente con psoriasis y se han descrito también que los pacientes tienen algunas mutaciones genéticas en genes que pueden regular el crecimiento de la piel, en genes que participan en el sistema inmunológico principalmente, como ya lo vimos. Y una vez desencadenada la mutación, hay algunos disparadores de la enfermedad, como una infección. Tenemos entonces que infecciones, a veces las amigdalitis son el disparador, las infecciones por el virus del VIH también. Eh, algunos medicamentos también pueden disparar la enfermedad. Eh, algunos episodios de estrés o ansiedad pueden desencadenar la enfermedad pero eso sí son simplemente desencadenantes porque de base el paciente ya tiene alguna de estas alteraciones inmunológicas o mutaciones genéticas bueno y usted ahorita nos dijo que es una enfermedad que afecta significativamente la calidad de vida de las personas eh, pues por un lado me imagino que, que la estética se ve alterada pues a tener unos parches rosados que escama no debe ser muy atractivo para las personas y por otra parte los dolores articulares de qué otra forma nos puede afectar la calidad de vida una enfermedad como la psoriasis bueno existen muchas enfermedades crónicas los pacientes a veces se preguntan pero cómo va a ser esto igual de grave que una diabetes o que una hipertensión pero como ya tú dices no es lo mismo sufrir una enfermedad crónica que es invisible Solamente se padece pero no se ve, nadie ve que tienes una diabetes, nadie ve que tienes una hipertensión, pero en este caso es una enfermedad crónica claramente visible. Todo el mundo ve que tienes unas parches en la piel. Esto pues afecta dramáticamente el sistema eh, emocional de los pacientes, y es uno de los deteriorantes de la calidad de vida. Los pacientes... Pasan mucho tiempo en sus casas, eliminando costras, tratando de aplicarse cremas, yendo a múltiples citas, múltiples conceptos médicos, aplicándose lo que dice uno y lo que dice otro, y esto también influye en la calidad de vida. De hecho, existen pues estudios que han comparado la calidad de vida de pacientes diabéticos, pacientes hipertensos y pacientes con enfermedad coronaria o pacientes con infartos. Y eh, la psoriasis logra tener una alteración de la calidad de vida similar a estas enfermedades que son tan graves. Entonces, porque produce alteración emocional, produce deterioro laboral, produce malas relaciones sociales, ¿sí?, y fuera de eso, los síntomas personales de la rasquiña en algunos casos es severa, casi no es presente, pero a veces ocurre rasquiña severa, eh, malas, eh, esta enfermedad a veces está estigmatizada por la comunidad, incluso anteriormente se le confundía con la lepra y entonces los pacientes a veces son rechazados en sus mismos sitios laborales o se les niega eh, posibilidades laborales. Eh, rechazos en el colegio cuando son niños, son frecuentemente mencionados por los pacientes. Entonces, todo esto es lo que afecta a la calidad de vida. Bueno, ya tenemos un panorama general de en qué consiste la psoriasis. Eh, ahora, ¿qué tal si hablamos un poco del de tratamiento y qué pueden esperar las personas eh, con el tratamiento, ¿cómo evolucionan la mayoría de los pacientes después de iniciar un adecuado tratamiento? Bueno, esta como ya lo dijimos es una enfermedad crónica. Hasta el momento lamentablemente no hay cura para esta enfermedad, pero sí tenemos una gran variedad de exposición de medicamentos que pueden mejorar eh, la calidad de vida y la apariencia de las lesiones prácticamente inexistente. Eh, cuando las psoriasis son leves, es decir, que están localizadas en, pu en puntos eh, que comprometen pequeños porcentajes de la superficie corporal, entonces utilizamos tratamientos tópicos. ¿Por qué tratamientos tópicos? Porque son tratamientos que tienen pocos efectos adversos. ¿sí? Aunque la enfermedad, como ya acabamos de decir, es una enfermedad que podría eh, generar un gran impacto en el paciente, eh, un, el paso inicial es empezar con tratamientos tópicos y la enfermedad leve. Muchos logran controlarse con tratamientos tópicos meses, años y algunos pacientes de por vida. Sería lo ideal eh, que estos pacientes pues, siempre continúen el tratamiento. Cuando las herasis son moderadas o son severas, o sea que afectan gran parte de la superficie corporal o que han fracasado un tratamiento tópico, entonces el siguiente paso sería utilizar tratamientos sistémicos. Dentro de tratamientos sistémicos tenemos una gran variedad en las cuales eh, pues para, disponemos en este momento una gran variedad de medicamentos que seleccionamos de manera muy individual. Hay que mirarlo en la valoración clínica de cada paciente, según otras enfermedades que tenga, según otros medicamentos que consuma, según su vida laboral, según el sitio donde viva, para garantizar como los accesos, la aplicación y las revisiones necesarias. Eh, entonces no podríamos, puedes aquí decir que el mejor tratamiento es uno, no el mejor tratamiento también se individualiza con cada paciente. Tenemos a disposición algunas cámaras de fototerapia, que son cámaras de centros dermatológicos, no son las mismas cámaras de bronceo que se utilizan eh, como una buena un buen tratamiento para, enfer para este tipo de enfermedad y otras enfermedades dermatológicas. Eh, tenemos otros medicamentos como metotrexate, ciclosporina, medicamentos biológicos, acitretin, que podemos disponer, como te digo, según el tipo de paciente y según el tipo de enfermedad que tenga bueno, ¿y cómo evolucionan las lesiones, específicamente los parches que aparecen en, en las zonas del cuerpo que ya mencionó? Bueno, lógicamente lo que queremos con esos tratamientos es hacerlas desaparecer. Nos contentamos si el paciente mejora aproximadamente un 75% de las lesiones, ¿sí? A veces es imposible que el paciente esté sin lesiones, pero si sí un 75% de mejoría eh, deja al paciente bastante satisfecho y mejora bastante su calidad de vida. Eh, el paciente puede empezarse a, a aliviar dejando las costras, el, el enrojecimiento ya no es tan intenso sino más claro y finalmente quedan, pueden quedar algunas manchas transitorias también donde estuvo la lesión y lograr que la piel esté aparentemente normal. Siempre bajo los tratamientos, no se deben suspender, sin indicación médica ni de forma abrupta porque puede llegar la enfermedad al sitio de inicio o incluso a un estado peor de, que tenía antes del tratamiento. Con esos tratamientos se logran entonces mantener también los pacientes libres de enfermedad, meses, años y a veces también de por vida. Eh, de ahí pues lo importante de siempre estar bajo la asesoría de un dermatólogo cuando se padece esta enfermedad. Bueno, yo creo que tenemos un panorama amplio de en qué consiste la psoriasis y... Eh, seguramente en programas posteriores continuaremos hablando de la psoriasis, vamos a esperar comentarios de, de las personas que nos visitan en dermatólogos en medellín.com y los traeremos quizá para la próxima charla que tendremos. Uh -huh, correcto. Muchas gracias, doctora Andrea, y feliz día. La misma para ustedes. Hasta luego.